Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Les traigo un video cortito nomás para darles una excelente noticia. Bueno, hoy eh, la Comisión Nacional de Valores autorizó la cotización de los ETF en el mercado argentino. Esto implica que los inversores como nosotros vamos a poder comprar índices bursátiles en pesos que están atados al dólar CCL. ¿Qué son los ETF? Son inversiones similares a los fondos comunes de inversión, pero que cotizan como si fuera una acción, por lo que puedes comprarlos y venderlos minuto a minuto. No es como los fondos comunes de inversiones que te demora aproximadamente un día a que puedas ingresar. Bueno, y otra cosa es que los ETF, lo que hacen es comprar acciones o otros activos de manera que replican los índices bursátiles o los sectores económicos. Por ejemplo, nosotros si quisiéramos comprar todas las acciones o todos los CDRs que invierten en tecnología, necesitaríamos un montón de plata. Entonces, lo que podés hacer es comprar el ETF, que es como un fondo que compra todos los CDRs y todas las acciones que se dedican al sector de tecnología. Los ETF en el mercado argentino seguirá la cotización de índices de Wall Street, como el Nasdaq o el Dow Jones, o el MCCI de Brasil. Por el momento la CNB autorizó que se emitan certificados de depósitos de argentinos, o sea CDRs, de 9 ETF. Desde ahora se podrán adquirir en el mercado local un papel que se mueve como el SIP500 por un monto inferior a 5 pesos. Al igual que el resto de los CDRs, estos papeles se ajustarán en base a dos variables. Una, la suba o baja del subyacente, o sea, es decir, el ETF que representen. Y dos, el valor del contado con liquidación. Pueden ser suscripto en pesos o en dólares. Así que gente, esta es una muy buena noticia para nosotros que somos inversores. Que nos permitan poder invertir en ETF. Por el momento son nueve, pero después seguramente van a agregar más. Y por el momento no están en bull market, pero por favor suscríbanse y estén atentos porque ni bien lo suban, lo voy, a, voy a hacer un video explicando cómo poder conseguirlos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo.